Hola. Cuestas. No. Mira. No. No. Esto es malo. No. No. A ver, no te pongo brava. ¿Te me pones brava? No. No te pongo brava. No. Es malo. No te doy pepitas. No, no te doy pepitas. ¿Tú quieres pepita? Pepita. ¿Quieres pepita? ¿Verdad, Sio, sí no? ¿Tú quieres pepa? No, mira, aquí te voy a dar pepita. A ver, no, dos pepita, no, pepita. Mira, si tú me ladras yo no te doy pepita, ¿ya? No, eso. ¿Quieres pepita? No. No, no, no, no. Ey, ey, ey, ey. No. A ver. Sit. Ya, ok, ok. Sit. ¿Quieres pepita? Toma. Eso, pero no ladres, no. Ey. ¿No quieres pepita? ¿Quieres pepita? Pero, no, no, a mí no me muerdas Lo que es comer es pepita A ver, toma, pepita Eso ¿Te a... Ay, malcriada ¿Quieres chuleta? ¿Verdad? ¿Tú quieres chuleta? No. no, no No Dile cuándo subo video dile dile. dile, dile No, no quiere decir Ah, bueno. ¿Vas a decir? No. ¿Vas a decir cuándo subo vídeo? No. Dile, dile cuándo subo vídeo. No. A ver. Dile, dile cuándo subo video. No. A ver, dile, dile. Dile cuándo subo vídeo. Dile. Dile. No. ¿Cuándo? Mañana. Ok. ¿Le vas a decir mañana? A ver, dígale mañana. Mañana dile. No. Ah, mañana te tengo que llevar al parque, sí o no. Oye. Mañana quieres que te lleve, sí o no. No. O quieres que haga un vídeo. Mírame. No me muerdas. Mírame. No. Tú te portas así, no te llevo a ningún lugar y hago mi vídeo. Sí. Mírame. Saluda. Saluda. No. Ok. Mañana subiré vídeo no, sí sí te voy a llevar al parque, si, sí. ay, no, si, sí, si sí, sigues sí, sí, así no te llevo al parque, no, si sí, sigues sí, así, no, no, no te llevo al no te voy a llevar, ah, ok, nos vamos a quedar casa haciendo video, mañana, chau